Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo estando en Grecia Hoy estamos en Folegandros, es nuestro primer día aquí en Folegandros Miras Estamos que vamos a ir ahora a una parada de autobús porque en esta isla no sabemos todavía si vamos a alquilar coche. Pero bueno, entonces vamos a movernos por ahora en autobús. El autobús sale en 5 minutos, así que no sabemos si nos va a dar tiempo a cogerlo, si no tenemos que esperar nada, 20 minutitos. Pero bueno, mejor cogerlo ahora y ya llegamos. Pero bueno, pues eso vamos a hacer ahora. Hemos venido a este super mini market y vamos a coger al final el bus de las dos. Y llegamos. Hemos venido a comer aquí un chiringuito al lado de la playa. Esto es como si fuesen macarrones con bechamel y tomate. Estamos muy rico. Lo pongo en el número uno. El top de. Se llama pastela. Pasticia. Pastilla. Pastiche. Pasta, Hemos venido a esta playa. Pero no voy a enseñar mucho porque es una playa nudista. Y por esa zona de ahí, hay gente desnuda, así que, bueno. Bueno, hemos vuelto ahora al autobús este, ese más grande. Y volvemos al hotel que nos vamos a cambiar. ya veremos qué hacemos, vamos a ver la puesta del sol de algo más. Bueno, nos hemos arreglado porque vamos a ir a tomar así una, un picoteo viendo la puesta del sol. Por aquí, por el pueblecito, que creo que todavía no lo he enseñado así. Aquí ayer vimos un atardecer súper bonito Aquí está el pueblo y aquí hay esta cosa que hay una caída enorme Mirad que bonito Hemos venido aquí a este sitio a cenar. Bueno, a tomar una tapita porque todavía estamos un poco llenos de la comida, pero. Ah mira, Luna se ha comprado este gorro con su dinero, que mañana es su cumple, ¿no? ¿O pasado. ¿Cuándo es? Mañana ha pasado? ¿Pasado. pasado. Sí. Y pues le han regalado dinero así que se ha comprado este gorrito. Buenos días, hoy es un día nuevo y vamos a coger el bus para ir a otro pueblo y de ahí vamos a coger una, un camino de 40 minutos hasta la playa. Volvemos a estar en el autobús. El en el hemos vuelto a esta playa que estuvimos ayer, pero es que eh, teníamos pensado ir a otra, pero es que no hemos planeado bien y al final pues no hemos ido. Así que hoy vamos a estar visitando las playitas que hay por aquí cerca. Vamos a comer en el mismo sitio que ayer. Así que el plan es más o menos lo, prácticamente lo mismo que ayer, pero bueno, ya mañana será otra cosa. Otra vez un pedido pastiche pulpo, salada qué con los, queso local. ¿Por qué los macarrones que me he aquí? Hemos venido otra vez a esta isla. Y os voy a enseñar porque hay un sitio súper chulo por aquí. A ver, las piedras pinchan un poco poco incómodo de andar por aquí He llegado entonces por aquí hay un pequeño caminito que se puede seguir Está todo así como lleno de roquitas así Y un caminito muy chulo Vamos por aquí Uy, no sé si se ve bien, lo veo como borroso ahora que lo veo en la pantalla, pero bueno A ver, vamos por aquí ¿Eh? Mirad todos los pececitos aquí a ver, seguimos por aquí Oye, es que no sé si se ve bien Espero que se esté viendo bien ahora mirar ahora, aquí hay un puentecito Que pasa hacia esas rocas Y es muy bonita esta playa Esta es una de mis nuevas playas favoritas Luego por aquí A ver, esto resbala un poco A ver si no me mato eh, Intento de llegar por allá y mirad vamos aquí aquí hay más pececitos y más cosas por cierto, ¿os acordáis que hice lo del limón? pues bueno, lo he seguido haciendo una vez al día y mirad, este va siendo el resultado yo me veo bastante más rubio pero bueno eh, tengo que seguir con el procedimiento para tenerlo bien, como yo quiero que hemos cogido unas bebiditas antes de coger el bus. Ay, nos hemos arreglado vamos a ver la puesta del sol a esa iglesia que se ve por ahí arriba. Madre mía. Esperemos, esperemos que las vistas sean bonitas. Por aquí ya son bonitas y todo, ¿no? Así que imaginaos cómo van a ser ahí. La capilla esta ¿Eh? bueno y hemos llegado y te ha parecido el camino está bastante bonito ya no ha sido para tanto y al ahora vamos a ver una puesta de sol super